Para trabajar aplicando algunos materiales, he preparado una escena como la que estamos viendo valiéndome de todo lo que hemos aprendido en los videos anteriores eh, si lo eh, miramos, esto, entonces se trata de un texto, un plano, un cubo deformado y una esfera si los miramos desde una vista superior, desde aquí yo elijo vista superior y para que se vea correctamente si ustedes no lo están viendo perfectamente sino perspectivado tienen que elegir eh, ver en perspectiva ahí lo tendría en perspectiva y si no acá lo tendría en vista ortogonal que es lo que yo quiero así están ubicados en el plano mis objetos y fijémonos que aquí está la luz que por defecto ha creado Blender en la escena y también la cámara si yo miro esta vista desde una vista frontal o desde una vista eh, lateral, por ejemplo la derecha, corroboro que yo he apoyado los objetos en el plano que voy a usar como base. Esto me interesa porque voy a trabajar eh, estudiando la sombra de estos objetos al asignarle materiales a la escena. ¿Qué son los materiales? Los materiales van a ser un conjunto de instrucciones, que permiten asignarle cualidades visibles a los objetos modelados todos los programas de 3D trabajan con este concepto es decir que las cualidades, la apariencia de los objetos se obtiene a partir de asignarle materiales los modeladores como Blender me van a permitir configurar materiales de diferentes tipos y también diferentes maneras de configurar los materiales hoy vamos a ver la manera más simple y sencilla de configurar un material van a ser materiales muy básicos simplemente vamos a estar cambiando prácticamente el color y la transparencia o no de los objetos y en clases eh, más adelante vamos a dedicarnos a estudiar otro tipo de materiales y otras formas de construir los materiales muy bien para construir un material, eh, lo, me, voy a seleccionar primero el plano que tengo en la base, voy a venir acá a esta solapa que tengo en el lateral de la pantalla, aquí a donde dice tipo, propiedades editar, material. Bien, esta es la persiana que me va a permitir crear materiales nuevos. Por defecto, yo tengo creado un material ahora, se llama material 001, y es el que está aplicado a todos los objetos para y, y se ven así grises y como de plástico entonces para crear un material nuevo yo voy a hacer un clic en este signito más aquí y ahí entonces me aparece toda la persiana de materiales y haciendo un clic en un signo más aquí ya he creado el material 2 desde acá puedo hacer clic y cambiarle el nombre, por ejemplo le puedo llamar piso a este material que voy a asignar al plano una vez que eh, lo he denominado voy a configurar algunas de las muchísimas opciones que me ofrece el programa y que ustedes van a poder investigar por su cuenta con posterioridad Vamos a ver las principales para cumplir con este objetivo de darle algún color a los materiales hoy día En difusión voy a poder seleccionar un color en RGB eh, que le va a dar el aspecto al material Va a ser el color difuso, es decir, el que se eh, reflejaría una radiación difusa Ante una luz recibida se reflejaría este color, ¿bien? ese sería el color del material en especularidad yo puedo elegir de qué color es este brillito que puede tener el material es decir las zonas donde hay un reflejo qué colorcito pueden tener ahí lo acabo de cambiar fíjense que acá al lado donde dice difusión me va a ofrecer un listado de opciones yo voy a dejar por defecto Lambert estos son nombres de algoritmos que se usan para realizar el sombreado es decir, para darle esta cualidad aparente al material. Cada algoritmo tiene particularidades y es más apropiado para uno u otro caso. Por defecto voy a trabajar con este que se llama Lambert. Eh, no voy a configurar nada más en este caso para este material, solo en sombras. Y aquí le voy a decir que reciba sombras y que proyecte eh, que también eh, no me interesa en este caso que proyecte sombras, ¿sí? y este se lo vamos a quitar. Entonces, solo le vamos a decir recibir y también recibir transparente, porque a esta esfera la vamos a hacer luego transparente y vamos a querer ver cómo arroja sombras sobre este piso. Con esto estaría configurado este material. Muy bien, eh, yo ahora puedo crear otro material nuevo si vuelvo a la orapas materiales y para eso tengo que tener elegido otro objeto por ejemplo acá voy a venir y voy a elegir material aquí entonces voy a poder crear un material nuevo para esta base entonces aquí lo voy a denominar base ¿Bien? y voy a elegir también otro color, por ejemplo, este, desde aquí puedo regular la intensidad de este color, le voy a dar que los reflejitos sean un poco más claros, bien. y eh, solo nuevamente en sombras voy a decirle recibir, y voy a elegir que proyecte sombras y nada más. De igual modo, voy a elegir ahora otro objeto, voy a volver a materiales y voy a configurar un material para el texto. Acá le voy a dar nuevo, voy a elegir un color, en este caso voy a elegir tratando de que sea un dorado, ¿sí? voy a elegir en especularidad un brillo más intenso y también voy a configurar que eh, reciba sombras y que proyecte sombras muy bien y me está quedando solamente la esfera y para esta voy a crear un material algo diferente acá le voy a poner vidrio bien la voy, lo voy a llamar a este material vidrio y eh, voy a elegir un color, por ejemplo, un celestito o un azul. Perdón, lo estoy eligiendo en especularidad y no en difusión. En difusión voy a elegir un celestito o un azul. Bien, en especularidad me gustaría algo más clarito. ¿sí? Y aquí sí voy a detenerme en transparencia. Eh, acá tengo transparencia la voy a tildar a la transparencia ¿bien? y donde dice alfa le voy a dar eh, por ejemplo punto 6 ¿sí? si ahora ya veo mi material acá ya voy viendo que este material está transparente bien muy bien le voy a dar que proyecte sombras ¿sí? podría o no elegir que reciba sombras y esto lo podemos modificar después bueno, y, y por si no ha quedado claro entonces para asignar un material a un objeto solamente necesito seleccionar el objeto y seleccionar el material haciéndole clic acá en la lista de materiales bien, muy bien ahora, si yo le digo al programa que me muestre la vista de la cámara tengo aquí como va quedando mi escena y si le digo desde aquí desde este icono que me muestre cómo va quedando el procesado de este modo va quedando mi procesado bien si yo cambio y muevo para otra vista que no sea la de la cámara ahí estoy viendo si ¿sí? como la sombra de la esfera es relativamente transparente y algo pasó fíjense que este eh, cubo no está arrojando sombra, así es que vamos a corregir el material para que sí arroje sombra voy a volver a la visualización con sólido, voy a seleccionar este, este objeto que tiene aplicado este material que se llama base y voy a revisar en la sombra qué es lo que yo he configurado dice recibir, proyectar sombras y proyectar sombras y vamos a tildar este moldear y vamos a ver acá qué pasó ahí está ahora sí lo tenemos ¿sí? está la sombra de la esfera que es relativamente transparente y la sombra totalmente opaca del objeto al que le aplicamos el otro material